Cure Me Repair Living Treatment, tratamiento reconstructor en crema para el cabello que se deja puesto. Aplica todos los días sobre cabello húmedo o seco, haciendo énfasis en las áreas dañadas. De esta forma, brinda a tu cabello sedosidad, brillo y desenredo. Devuelve brillo, suavidad y elasticidad a tu cabello.